Ah, me agarraron eh, el camas. Villalona, nuestro coordinador, que llega tarde. Vamos a no tener que darle una, un chequecito, unas vacaciones. De eh. eh, Daniel. Se me te... Villa, ponme una foto del evento de Luis en San Francisco y el evento de de Gonzalo en San Francisco. Preguntamos la semana pasada ¿Quién iba a llevar más personas y que quién tenía más ventaja? Ahora la pregunta es diferente. ¿A quién le fue mejor? A Luis, porque estoy viendo gente sacando fotos, ¿sí? porque la gente manipula la foto, neto. te saca la foto de una forma y saca la foto de otra de otra ¿Y tú forma. ¿Tú sabes cuáles son los expertos en eso? Eh, pero, Dilo nombre, porque aquí, no, aquí no... Ustedes me ponen a mí a dar nombre y ustedes no se sacan Entonces, de en nombre. ¿A quién le fue mejor en San Francisco? ¿A Gonzalo o a Luis Abinader? 809-725-0505, usted puede llamar a nuestro. Ah, por pues la grabación, la pregunta. ¿A quién le fue mejor? Porque la otra vez la no, pregunta no, fue... No, acuerdo, candidato. no, no, no, Ahorita no, no, un debate. Ah, bueno. de, de Entonces, Jackson y Ah, no, no, porque ya el ¿Quién tema. ¿Quién el, el tema de ya ya ah, terminó. Ah, ok. ¿A quién le su gente a llamar? ¿A quién? Ah, y lo voy a activar ya. Sí, lo sí, lo que Ay, ya activo ya para la encuesta. No, que se te apagó. Señores, 809-705-0505, ¿a quién le fue mejor? Según usted vio su óptica, una vio? pregunta breve, ¿Puede? así, para que me la responda de una vez. Dime. Los camarógrafos y los periodistas... Uh -huh. O sea, los, los, los, los reporteros uh -huh. ¿Cuántas veces que votan? ¿Cómo así? ¿Están con todos los candidatos? ¿Están con todos los candidatos? Te pregunto Vuelvo y te repito ¿Eh? ¿Cuánto? La foto, por favor que yo ¿Cuá Oye, ¿cuántas veces que votan? 809-725-0505 ¿A quién le fue mejor? En mi humilde opinión yo considero Que a quien le fue mejor en, en la caravana de... ¿Cuándo fue? De mano a mano Estaba el domingo no. y estaba el jueves. jueves era, en la era, era. caravana del jueves fue al pueblo. ¿Cuánto cuarto había? O sea, ah, pero mira, ella está diciendo que le fue mejor a Gonzalo. Ahí. No, al, ¿Tú al tú pueblo. Sabes que es así, al es pueblo, que ¿cuánto sabe? cuarto o sea, tú, ¿Tú entiendes había? que le fue mejor a Gonzalo? que Al, al pueblo. pueblo. No, no, no, no. La gente de Gonzalo fueron pagada. Había mucho cuarto en este pueblo. y mucha guagua Hubo de mucha de vida. vida. Era 500 por gorro y 500 por y no todos los todo lo partidos no usan eso? Y, y, y, hicieron, no hicieron ahí es que está, no ah, ahí está. No ey, ey ey ey ey por fin ey Villalona hicieron. Villalona haciendo su trabajo ¿cuál de los dos? llamando al 809-725-0505 ¿cuál de los dos le fue mejor? a Gonzalo o a Luis entonces ¿tú me decías esto hicieron fila para tirar esa foto eh, gente que <risa> no nos de aquí en, en el tren <risa> y los rolos, y los rolos. <risa> por pues cierto Char, y eso, eso y eso, eso que pasó con Ari eso, eso llama pata de ahogado pues eso que pasó con alguien señores, tanto que creíamos que en la superación, en la superación la, de, la de la mujer cheque. y tanto que abogamos porque la, la mujer de, emprenda de, de y porque se empodere, y venir a estas mujeres a ponerse estos rolos denigrándose. Estas señores no están cogiendo los trucos de Hipólito, ¿Y si tú no usas rolo. Esto es increíble ¿Y tú no usas rolo? en el salón. Y... Yo no, yo no por hacerle gracia a nadie, yo no voy a salir a la, ca a la calle. Y, y rolo, en cada por tarima, dos y tres artistas. Nadie. Pero se activa mucho el amor con rolo. ¿Usted vio muchas mujeres con rolo? Una no tarima de verdad. O es fue burto usted vio muchas mujeres con rolo, una no, no, no, tarima de rolo, una no tarima de rolo. Tarima, sí, ahí. Ahí con los Pero en la calle, sabes, en mujeres con rolo, Dicen no, no, apoyando no, apoyando La tarima, están hablando la tarima, tú quieres, mujeres, tú quieres por siempre por como como como no venir. Le eso mujeres. Al oye, te mujeres, sí? oye, te dijeron que una tarima con rolo ya. Si hay, ¿Cómo tú vas a creer que va a salir un movimiento con Jorolo? Por el amor a Espero Jehová, a no las mujeres, no le hagan eso al género. Están cogiendo, genero? Liz, están cogiendo los trucos de Hipólito para hacer política. Ay, pen, Ay papá Dios. <risa> papá, eh, los derechos suyos tienen que... Oye, si Hipólito ¿Eh? está dando su truco. No, no, que lo dio ya. Él <risa> lo dio aquella vez y por eso fue que perdió. El empoderamiento de la mujer no es salir en rolo a la calle, a hacerle risita a un pero, fatal. ¿cómo que, eh, eh, me, dice, Ese espera. no es el empoderamiento de espera. la espera. mujer. Por favor, mujeres, Mira, no le eh, sigan okay. haciendo eso al género. ¿Pero qué tiene de malo usar el rolo? Nada, pero. No, no, no, no, no, de la malo, no, manera malo, no, en que. No. Se... Eso, eso, es, eso te hace menos una mujer que usa el rolo, Para nada, no es, no es pero malo. no salir a la calle, a hacerle ¿Y Todas las mujeres no usan rolo. Eso denigrarse en el salón. Y las que son humildes lo hacen en el patio de su casa, quizás porque ah, no tienen para allá un rol, pero, a, a, al salón. Pero las mujeres usan rolos. Pero, pero de por Dios, si no quieres venir tú, pero no es no una tarima haciéndole gracia a un fatal por tres cheles. Ese no es el empoderamiento de la mujer, eso es denigrando el género de la mujer que no está. Me, no, pero no, no, por favor, no, mujeres. Pero los rolos son como los aretes. La mujer de no, todo, toda no como, lo no, usa. No, no, son como los rollos, no son como no, no es así. el salón y en la casa, no en una tarima haciéndole gracia Pero a uno a la tarima. Pero que a veces están un concepto Porque de ama de casa. Pero las mujeres lo que ah, hacen en mi casa. Ah, tú haces una pregunta. Fueron eso gratis a la tarima. Eso es una vilización para las mujeres. fueron gratis a la tarima. Qué <risa> gogo. <Por risa> fueron por el gusto. No, pagó, por el uno que le va la mujer diciendo de que qué tú saneta bueno en la calle. Y para que poder al aire. <risa> Debo llamar, debo llamar 809-725-0505 Pueden llamar, señores Y decir si usted, lo que usted vio ¿Cuál le fue mejor? O sea, yo so, so a Luis no Abinader hay... Eso no hay que Y a Gonzalo Eso no Castillo hay que hablar, ahora, ahora tú tienes que ver, Neto Que ay, hubo ay, un, ay, la gente de PLD tuvo un truquito ¿Cuál? Así es que hay truquito de PLD Puso una tarima En cada callecita En cada callecita la calle en y hay. No lo estoy. Para que se sepan, ni a ninguno de los dos estoy. ¿Cuántos recursos gastados? Los recursos suyos y míos. Tres bandas, tres músicos que cobran. El mínimo que cobran. Pero yo quiero. Lo mejor es. ¿Cómo que 15 Lo mejor es. Pero de la terima de Richa estaba. ¿No era Tito Swing? ¿Qué? yo lo, vi, yo vi a me, No, no, no, no, no. no, no yo yo me... ¿Qué? Sí. mira esto es serio Confíeme que... si eso es verdad o no, no. no. Ay, ay, preste ay, ay mi atención Présteme atención Que esto es serio Lo que voy, voy a decir Me voy a poner decir. malo Para no, la próxima, próxima Por el amor de Dios No pongan tarima En la calle del hospital Que eso es una vía Súper necesaria Dios Por el amor Dios. a Jehová En el hospital no A menos 200 metros Donde pasa la ambulancia Yo quisiera que hubiese pasado La ambulancia de los bomberos Y se la tumbara eso. me dicen no digo ando un video regado de Luis que hay de peta Neto yo no sé pero tú estabas no, ahí no, no, oyeme, yo no voy a discutir eso porque <risa> todo el mundo lo vio yo no puedo ellos nunca van nunca estuvo a esperar un peledeísta que va a decir si sí, es verdad si sí, esto es lo otro ninguno sí, yo tengo como... amigos yo tengo un mejor amigo que es y él vio y él viendo la gente dijo que no porque que ellos están programados o sea, yo, yo tenía un acto donde ¿Eh? Este, este, el, el, el, hay que decirlo, señores. Eh, San Francisco de Macorís es un municipio netamente blanco, opositor totalmente. Es netamente opositor. San Francisco la gente de Macorís. lo sabe, eso no lo vamos a engañar. No, ¿No entiende, no, aquí está difícil. Pero mira, te voy a mencionar una calle que tú eres un hombre de barrio igual que yo. Mm. En la del Orbe, después mm. de la calle del Hospital, abajo la callecita que hay arriba. Usted, ¿Cuándo ha pasado una caravana por ahí? No, no, yo creo que no. La de Gonzalo había una tarima y por ahí lo metieron. Un callejón, que eso no lo puede llamar de calle. Y lo metieron un callejón. Son estrategias. O, por o sea, tú dices para que... Para okay, Tú me estás diciendo ah, a mí... Foto. Tú me estás diciendo que ellos lo que hacen es que cerraban un lugar Callecín. pequeño. Ah, claro, para que se vea. Porque son estrategias y de la ruta. Los dijo no Flow aquí, ¿eh? Unos datos, ¿eh? Estrategias eh. de la ruta. eh, tiene que dar ese datos del hombre. Porque... Señores, sí. pues, eh. ay muchachos, son estrategias. Óyeme, oye, entonces ponían una tarima en la tarima, te cerraban, claro, en cada esquina, pues ponían tienes. el espacio pequeño, cuatro, ¿eh? cuatro orquestas. La gente también puede comentar ¿Eh? a través de nuestro Facebook, porque siempre estos videos son en redes sociales, en YouTube y en, y en Facebook. Pero ahora, está bien, esto ¿tú, tú dices eso, pero y, y en la parte del del bieneto, del hombre. Y que hicieron? No, no, pero tú... tú me dijiste que, que estaba Tito Swing. Confírmame eso, porque Tito Swing... Ah, el lo digo, de Carilín. Se ahí ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Pero que estaba... que, que estaba bien agrupado, que había, sí, sí, había, no. cuarto, había, había mucha ahí gente Mucho cuarto. Ahí se dio mucho cuarto en esa tarima. En, en, en, en, en, la, en la tarima que estaba Carilín y compañía, había mucha gente. Muy Más bueno. que la caravana entera. Ahí se dio mucho cuarto. Yo quisiera <ríe> que alguien me llame y me, ¿Eh? y me, y me había diga había de cuánto cuadro, dieron. ¿Eh? No Había mucha gente Yo sí vi que en la parte de Caroline Había mucha gente tiene de Richard? <risa> Ay, mío. Richard sabe que una gente llamó de mañana Esta, ma... par, esta, par, esta par, mañana, par, de mañana Que, mañana que, mañana, que mañana. nos ríe y le que estaba Por favor, ya que Richard es, está en el PLD Y que le están dando mucho cuarto Que en una próxima actividad de Reyes Lleve juegos nuevos ¿Cómo así? Ay, Dios mío Ey, ey es, no, yo no soy baúl de nadie. Este programa o sea, no es para baúl de nadie. Señores, no, no, esto, no nada. esto no es para baúl de nadie. Ta, el pueblo habló ta. ya. Esa. El pueblo decidió quién, quién va a ser el próximo presidente. Ok, para ti. No, no, vamos a con la alcaldía. Juegatela. Para yo grabar y de decir algo y 17. ¿Eh? Sí, NG de la Rosa. Para ti, si Y para ustedes. Manuel Trinidad. Manuel Trinidad. Ahí está. Se la jugaron. Para ti. Se te pidió la Para ti. La me una Tú no votas. Eh, eh. Eh, Oye, flaco, eh, tiene algo cuidado, flaco. Dieron su predición. Yo lo que creo que en los dos, en los dos eventos, se usa el proselitismo, se usa el montaje, se usa el gipeta, se usa hay gente. Eso en los dos. Que en uno tiene más uno tiene más recursos que otro, eso es lógico. Pero no vamos a hacer... ¿eh? Reinaldo Puerta 5.000. Reinaldo Puerta 5.000. Ahí está neto. Llévate esa puerta ahí, con, con, con el dedo ahí. Yo tengo que caer, me muerto, mijo. <risa> si en mi casa ven que yo estoy aportando 5 mil pesos. Un ¿Te allanamiento. Palo un allanamiento, mijo. Pero tengo gente que sí lo apoya, que sí lo apuesta. 100 mil o 200 mil. ¿Cuánto? 100 mil o mil. Tengo gente. Así ya. que yo. Ahí está, Reinaldo. Señores, miren, la gente... Yo Pero no. y el de Pimentel, que no ha dicho nada. No, porque hijo. no va a decir nada. Porque el, decir... el de Pimentel ya, ya está claro con, con quién está. Él está claro con quién ahí está y sabe con quién está. Él sabe, él sabe, él sabe, sabe. Las dos eventos bien, pero eso es verdad. Yo no creo, la gente PLD debe revisar esa y esa parte. ¿Cómo van a poner una tarima frente a frente al, a, hospital. al hospital San Vicente de Paúl. Creo que eso fue una falta de respeto ahí. Mujeres, y o sea, otra vez... A, otra ¿y vez, otra vez que se mira, mira. Eh, eh, si si se ha llamado a un tapón, ni que cruce, señores, ni que cruce. Mira, señores? están llamando la gente. Me dicen que están llamando y, y como que se caen. La llamada la están bloqueando. ¡Ah! Que, claro, atención, me. Claro que yo hago una pregunta en tu programa no, que no, tanta gente llama y nos ¿Qué Están boicoteando. Y de PLD, que son? Creo que yo no sé si entiendo. Se han boicoteado. Creo que ahí fue, hay un fallo ahí. ahí. Hay un fallo no, ahí. No me está diciendo esto. Aquí por son mis amigos. No, yo, no, con, no. Mira, no. yo tengo... No es mi mira, culpa. Mira. Mire, mire. Yo comparto. No es mi culpa. Es tuve, yo quería que ustedes interactuaran, pero hay un problema preceptecnico. Sí, Néstor, Flow, Wey. Reinaldo. Cuenta todo. Yo, yo le presto todo. más. Yo me atrevo 20 aquí en los bolsillos. Los ¡Ay! vende no, mil pesos. No, no tengo No tengo eso, ni 100. No tengo ni 100. <risa> Ni 100 pesos. Ni 100 tengo yo. Génesis me va a llevar. <risa> y ando a pie. Pero publica lo que yo aparece. quien lo apueste <risa> Sí. Yo, Ahora, hay mucho. Miren, eso de poner en el hospital, le voy a explicar por qué. Llame, señor. No 809-725-0505. Reinaldo, el teléfono. Si tú lo tienes abierto, por favor, ponlo que entra hay la un Reynaldo, por favor Hay un boicot aquí. Miren, yo lo que creo que esa tarifa que pusieron frente al hospital. No, usted me puede justificar lo que usted quiera, no, porque por ahí no podía cruzar. Señora, mire, se arma un tapón ahí. Si se armaba un tapón ahí en ese cruce en ese momento, y llegaba una ambulancia, ¿cómo te ha hecho una ambulancia y iba a poder? Señora, a lo buenas. Hay que estar en sentido común, hola. Saludos, buenas tardes. Señores, están que Neto, es la gente tuya, está volteando. Es tu? La gente del PLD quiere defender a su gente y tú no lo dejas. A lo buenas, a lo buenas. ¿A quién le fue mejor? A Gonzalo o a Luis Abinader aquí en San Francisco de Macorís. No. Saludos, escucho. buenas tardes. Señores, eso es la gente de Néstor Flow, del PRM. Sí, la, y Néstor tiene influencia. Aquí. Sí, oye, él estaba pues, hace rato con el WhatsApp, tío. Él está hace rato con el WhatsApp. ¿Quién bueno, es el su que, que está escribiendo? El, puso su el PLD. Que Yo le estoy diciendo quién está escribiendo. Mira. Son de que PLD. Él. No, me <ríe> acá. <ríe> Ellos no soy yo, me hubiera gustado, a lo buenas Hola, buenas tardes a lo buenas. Buenos días Muy ¿A quién bien. le fue mejor, a Gonzalo o a Luisa aquí en San Francisco? Gonzalo ¿A ah, Gonzalo? Ah, eh, eh. Sí. Salió las mujeres con rolo a defender a Gonzalo Sí, somos mujeres con rolo Eso, Ay, eso nos obliga a hacer esto ¿Cómo fue? Que él no nos obliga a hacer eso. Somos nosotras que queramos. O sea, tú te sientes menos mujer, sí, como dice Liz. Sí, sí nos, nos sentamos menos mujer. Oye, eso. Sí. Sí. Señores, nos vamos mañana. Dios mío.